Si ya no quiero esconderme en mis canciones Aunque es más fácil liberar mis emociones Si ya no tomo ni mis propias decisiones Voy con esa libertad de caminar estos renglones Si es la esperanza quien me quita lo perdido Y es mejor haber perdido alguna pica de confianza Para no dejar pasar al avanzar con mi recuerdo Todos los buenos momentos que nos juegan en la panza Me siento libre de saber que sigo viviendo si hay pedazo de mis hojas que se mojan con un llanto Y no pienso discutir para no tener tiempo perdido Mucho menos ser ombligo de mi propio desencanto No tengo duda de que siempre quiero esto Si no encuentro argumentos más que putas sensaciones Porque no sé distinguir si es un capricho Lo merezco porque no sé disfrutar Cuando no tengo más presiones Estoy cansado de hablar con la madrugada Y escuchar un me en mi ventana sin saber si será el último en la jaula en la que habito Y en mi propia habitación la que me abraza en la mañana Me lleno el cuerpo cuando canto, ay, porque carajo espero? lleno el cuerpo cuando canto ay, porque carajo pero tanto, ay no quiero ver si no me escuchan, ay ay, ay paso mi tiempo de pelear conmigo mismo y ahora con nuevas canciones voy matando mi egoísmo y ahora con nuevas razones para hacer un nuevo disco y ahora con las pulsaciones de saber que soy el mismo soy el de siempre pero es hora pienso que me pasa acompañado de un sonido que quieres para tu cuerpo atravesando tus oídos que pensar que es necesario cuando ya está consumido y se me llena el corazón cuando me escuchan cambio aplauso por canciones y canciones por abrazo cuando vivo de esta forma el tiempo me pasa volando y cuando vuelo no hay balazos que detengan esta lucha 26 Que me acompañe Pensar que la cima es muy oscura, por eso sano heridas. Recurriendo a mi autoestima y confiado en estos tiempos que a veces nos ayudan. Eso es el arte que más pido y pido encontrarte Si saben cómo vivo van a tener